El rostro de mi Señor, porque aún él espera algo de mí. Clamaré y sé que él me oirá. Eso okay, que yo no soy digno de él. Buscaré Dios, ¿qué puedes hallar? Vamos a alabar a Jehová, compañeros y danzas. vamos a alabar a Jehová.